¿Qué pasa chavales? Bienvenidos un día más al canal, soy David y esto es un nuevo vídeo de Crash of Cars Bueno, en el vídeo anterior ya conseguimos el montacarga, Ese coche épico que suelta una carga explosiva, lo cual no está nada mal Ya... Solo nos faltaría conseguir ese coche raro llamado Horizonte. Que para conseguirlo necesito crear una partida de al menos 5 amigos. Entonces, lo que se me ha ocurrido es que vosotros me ayudeseis a conseguirlo. ¿Y cómo me vais a ayudar a conseguirlo? Muy fácil. Me he creado una cuenta de Twitter para que me podáis seguir y ver cuándo subo vídeo y cuándo no. Cuando le damos a crear, nos sale qué tipo de mapa queremos, qué modo de juego. Y partida muerte o recogida de corona, tiempo de 3 a 10 minutos o el primero en ganar la partida. Le daríamos a comentar y aquí salimos nosotros y hay hasta 5 huecos que puedes cubrir. Entonces, como veis abajo a la derecha hay un código que compartiré en Twitter para que os podáis meter a jugar conmigo. Muchos me lo habéis estado pidiendo desde hace muchos vídeos y ahora vais a poder jugar conmigo. No os preocupéis, avisaré con mucho tiempo en Twitter para que os podáis preparar. No solo me echaré una partida, sino que me echaré varias para que todos puedan jugar conmigo. Entonces, lo único que debéis de hacer es seguirme en Twitter y estar atentos a cuando pongan los tweets. Abajo en la descripción del vídeo dejaré el enlace, el para que os metáis y podáis seguirme. Y nada más, solo quería deciros esto. Ya sabéis, si queréis jugar conmigo, seguidme en Twitter porque habrán partidas privadas y voy a pasar códigos. Y me despido chavales, dejar un like bien gordo, comentar en el vídeo qué os gustaría que subiese, suscribiros si no lo estáis, que muchos de los que veis los vídeos no lo estáis y nos vemos en el próximo vídeo.